Eh, Francis decía como que no debía de perderse la tradición de los santos reyes. Yo voy a utilizar el, mi espacio para hablar de ese tema. O sea, ¿es bueno o es malo que se haya perdido esa tradición? Bueno, desde el punto de vista, digamos, histórico, el punto de vista de la idiosincrasia de los pueblos, el, el pueblo dominicano tenía por norma que el Día de los Reyes era una, era una, una fiesta. Sí. Tanto es así... Que el regalo de Navidad, si se olvidaba, se completaba con el Día de los Reyes. Sí. Y aún cuando fracasara los reyes, por ejemplo... La vieja Belén. Exactamente, <risa> venía la vieja Belén, que parece que se lo inventaron los que, lo que se quedaron <risa> sin regalo de reyes. Bueno, vamos a inventar una vieja Belén. Pero el problema de los reyes no es solamente que eh, la gente se sentía eh, contenta, feliz cuando recibía sus su, su regalos, sino que también... Eh, dinamizaba el comercio o dinamiza el comercio. Ayer eh, estuvimos en la calle, eh, quiero aprovechar el momento también para darle nuestro más sentido pésame a Marcos Santos Pantaleón sí. por el fallecimiento de Doña Esther Pantaleón. Así su madre. es, nos unimos, estuvimos allí le dimos el pésame. sí y fue llevada luego a Salcedo, a Sachs, sí, de donde, donde finalmente ciudad. se le dará sepultura. No Bien. Entiendo. Así es que lamentamos mucho la, el fallecimiento de la madre de, de Marco Santos, que era viuda de otro famoso, que era el doctor Domingo Santos, odontólogo, eh, un hombre que eh, fue el, el odontólogo de... de de casi todos, bueno, de, de sí. medio pueblo, de todos, más de medio pueblo, todos, pueblo ¿verdad? pasamos de, por ahí. Todo el mundo pasó por ahí. Hombre de buen carácter, de, buena, de buen humor. Pues bien, volviendo al tema de los reyes, indudablemente que ese momento dinamiza o dinamizaba el, el, el comercio local. Hoy día, en el día de ayer, como decía, después de caminar y cumplir con el compromiso social de darle el pésame a Marco de manera personal, Salimos a la calle y vimos eso que decía. Ya ayer los niños estaban jugando con sus juguetes, eh, ya eso de, de esperar la ilusión de que te dejen algo debajo de la cama, ya eso no, ya no, se, ya no se utiliza, ya no se usa, ya los muchachos saben que no existen los Reyes Magos, que eso era un mito, que los Reyes Magos son tus propios padres que, te, que se rascan los bolsillos. Me dice Buenos días, Carolina. <risa> Buenos días, Amado y a todo el Buenos equipo. Buenos días. Me da mucha risa escuchar, a Amado, porque me dice mi sobrina ayer: Tía, ¿y qué tú me vas a regalar de Reyes? Ah. Digo, Mi amor, ¿qué tú quieres? unos no, <risa> zapato. Entonces, <risa> ya esa inocencia, no, no, esa ya adición, eso pasó a la eh Los padres y la misma sociedad, eh, como que ha hecho, ha logrado que los niños ya entiendan o, o no crean que hay un. Los, los, los Reyes Magos, Papá Noel y todo lo demás de que, que llega, que la, el arroz, que la hierbita que se le ponía y todas esas cosas Sí, ahora es eh, realmente eso que indica Eso indica que la sociedad uh -huh. nuestra ha cambiado sí. Eso indica que hay que hay un cambio Eso indica que ya no somos tan, tan ingenuos como éramos antes Y que ya el mundo no es lo mismo Y el mundo dominicano, la República Dominicana no es la misma Esa, Esos niveles de información que no tenían los muchachos antes, ya lo tienen. O sea, el nivel de información que hay hoy día, con un muchacho que a los nueve años, siete u ocho, nueve años, ya tiene un celular de gama media en las manos, que está en Internet, que eh, mira videos, mira programas de televisión vía YouTube o lo que fuere, utiliza redes sociales, indudablemente que ya esa ingenuidad. Es parte de la historia, de la tradición y del deseo de alucinados trágicos como yo. <risa> pero puede ser que sea la edad que haya disminuido. Mm. Antes habían manganzones de 15 años que creían eso. Sí, sí, es verdad. 12, pero, 14, pero ahora todavía... Hay, hay niños de cinco años, seis años. Eh, los míos, los sobrinos míos todos son menos de, de nueve sí, y, sí, sí. y no creen, no, ya saben no. que no. Ya mira. de siete para allá saben. Sí. Pero pero antes algo. De ahí, lo, lo es importante que, todavía que se toque que esa tradición de los santos reyes, aquellos que le llamaron magos, sí. aquellos eruditos que llegaron al nacimiento de Jesús con regalos, a llevarles regalos al niño rey y de ahí parte esa tradición en la familia cristiana y es que esa inocencia se, es como una especie de, de juego familiar donde el niño se involucra atado a que éste se haya portado bien, también se utiliza como mecanismo, como mecanismo sí. de premio. Y sí, si usted bien. se portó bien, vamos a ver si los reyes magos sí. pasan por aquí. Mira, esa, ah, pues, esa, esa interesante eh, cuestión que se da ahí en ese lapso de tiempo, ligado a la inocencia y a la sorpresa de qué vas a recibir, okay. que es más que... Luego de un buen comportamiento. Bueno, se eh, sea todo eso. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, ilustres, exponentes. Eh, usted es la primera llamada del día. Gracias por estar con nosotros. Díganos. Bueno. ¿Cómo amanecieron los reyes por ahí? Que Dios les bendiga a es todos. Amén. Amén. Sí, porque es que ya no tenemos prácticamente pues, otra niños menores de 12 años que de sí. ahí para adelante uno lo suelta pero antes era para todo eh, he dado una vuelta por el centro y he extrañado y quisiera saber dónde es que los políticos van a dar los reyes que siempre daban ya que estamos en tiempo de, de sí, campaña. campaña pero sobre todo, dónde es que el señor alcalde va a dar, porque antes la alcalde anterior Siempre para estas fechas distribuía juguetes. Este año no habrá. Esa es una buena y pregunta. Sí, gracias. Le, y buen día. Gracias. Pienso que sí, que eso es una tradición que los políticos no abandonan. El, y la, el, ayer el, el alcalde Milka, no lo ha hecho. Mira, el alcalde actual Alex Díaz no, lo ha, no lo ha hecho. No, no lo ha hecho. No. Segio bueno. lo va a hacer ahora No, porfa, eh, Alex, no. Bebé, no bebé, estamos hablando de, de Segio no, lo no, va no, a hacer no, ahora en eh, no, eh, eh. Club <ríe> Esperanza a las 10 de la mañana. Ah, lo va hoy, a hacer hoy. Hoy. Claro, lo veo. A ver si que tú sabes claro, claro. después Miren. que ganar. Miren, no, no, no. Ah, okay. ahora, a propósito lo va del hacer hoy, Segio ah, va a entregar a Reyes. Okay. A propósito de lo que Amado decía, yo difiero totalmente de, de la posición de él eh, porque por ejemplo en el caso nuestro a mis hijas, yo la he criado con esa ilusión de, de, de Santa Claudia. Ahí yo le acabo de mandar a los muchachos de producción unas, unas cartas que ellas le envían a Santa Claus. y ¿Me cruzan sí, las niñas que Ojalá que no estén viendo, porque están de vacaciones. Ojalá que no vean eh, eh, que yo estoy revelando esta carta. Mírala ahí. Sí, pero ahí, si tú te das cuenta, ellas le están mandando una carta a Santa donde dice: Quiero una muñeca. Lo, lo único que, que, que son piden cosas caras, sí, Entonces, son, son cosas pero bien. Caras. Lo, lo importante es el deseo que ella tiene. Mira, ella dice que quiere una una baby alive, eh, una princesa con una cuna, un pamper y, es y un biberón. Yo, una baby alive es mira, un tipo de muñeca nueva eh, eh, ajá, que salió, nueva, que normalmente por ahí. Que anda por ahí? Sí, sí, son, eh, Ahora, este pero es, la verdad que ¿sabes? esos reyes, misma, esos, esos reyes magos que van a tu casa son tienen Estaban en buena. Eh, no hay que hacer el esfuerzo. Pero eh, lo que pasa ¿verdad? es que tú estás Mira, hablando de Santa Claus. Mira, esta es otra. Mira que ella incluso le hace un dibujo no, pues, a, a Santa. E incluso le da las gracias por el regalo que le dio el pues año pasado. Eh, Muy bien, eh, si la van cambiando los muchachos para que vean que todavía... Esta, esta es otra. Eh, naturalmente va a haber falta de autografía porque sonía de de, de cinco y 8 años no, no, por pero, ejemplo aquí ya está pidiendo también, no también una baby que Alive, el es más eh, barato. Eh, sí, eh, bueno aquí está eh. viendo un celular iPhone es <ríe> ¿vale? eh, una varita mágica cosas así un eh, de manera que pero eso eh, no quiere decir que haya que yo no te, que yo que yo no tenga razón en el sentido de que en términos generales lo tuyo puede ser una excepción a esa sí, regla que está es, pasando sí, exacto. Claro. Pero eso, por por la forma por la educación, por los, las cosas que le dan no valor a tus hijas. Y es raro sí, que no ha tenido la incidencia, pero la incidencia que tienen en las escuelas, que tienen en el lugar, en el sector donde viven, donde otros muchachitos sí saben. Y le Además, pueden decir, no, acuérdate eso ya no existe. que estas cartitas que acaba de mostrar Yerian están relacionadas con Santa, que es una tradición que, es que no, no, es nuestra, sí, es europea, no es nuestra, es europea, sí. europea, americana, que yo. Pero bueno, los Reyes Magos ah. son como más. De nosotros, porque los reyes magos tienen mucho más que ver sí. con el tema de la religión católica. ¿Tú ves? Sí. Por el asunto de los magos, los, sí, sí. los, los eruditos, sí, estos lo que es se guiaron por la estrella de Belén, sí, que fueron sí, a la, sí. Ese sí, momento eh, en que encuentran con el niño Dios, el uh -huh. momento de la epifanía, que tiene un significado. O sea, pero bueno. Mira, claro. en relación a eso que plantean ustedes, Rigo, no se escribe. Vamos a ver si lo podemos poner a, en pantalla, como es relacionado al tema de, de los santos reyes de mañana